Jocelyn Marte denunció este martes que desaprensivos le despojaron de sus pertenencias en la urbanización El Silencio de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ante las cámaras, narra lo sucedido. Que ayer al llegar a la casa de mi hermana, dos delincuentes, y fui a abrir la portezuela del carro, la parte de atrás del baúl, donde yo guardo mi cartera porque nunca salgo con ella. Cuando lo fui a abrir, vi que tenía dos delincuentes detrás y me dijeron, ábrela, ábrela, ábrela la portezuela. Y me sacan la cartera, me llevaron todos mis documentos, me llevaron dinero que había y me llevaron todo. Entonces pasé por aquí a ver si alguno de los delincuentes la había traído. Pero ¿Aproximadamente que... cuánto dieron efectivo? En efectivo no había mucho, había como 1.800 pesos, 2.800, algo así. Había mucha moneda, había... pero ahí estaba todo el celular, un Galaxy 6, eh, los lentes de sol, lentes caros. Un portamoneda también caro. Había muchas cosas de valor ahí. ¿Dónde corrió este hecho? Señor? En el silencio. No sabía que aquí era tan frecuente. Lo oía decir, pero no sabía que a mí me podía tocar. Me vi muy mal y me siento muy mal. Me sentí muy sola y muy desprovista de seguridad en este país. Me siento muy mal. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.